Aprendí que Dios permite muchas cosas en mi vida, tanto en bendición como procesos dolorosos, hasta hoy puedo dar gracias por todo eso que he vivido y me han hecho una persona fuerte, una persona de fe y no tengo temor de lo que pueda venir, porque Dios está conmigo. Con el tiempo te conviertes en una mujer fuerte, en una mujer de fe, que puede encarar la vida sin que ello implique que te des por vencida. Pero, ¿cómo logras tener esa clase de confianza en tu vida? ¿Cómo llegas a ser capaz de poner toda tu fe en Dios? En este video justo vamos a hablar sobre aquellas cosas que hacen que te conviertas en una mujer fuerte. Descubriremos qué nos dice Dios en su palabra y sobre cómo encontrar en ella, la Biblia, las palabras de ánimo que necesitamos para convertirnos en esas personas fuertes que estamos destinados a ser. Sumado a que te haré otros interesantes aportes que te ayudarán a ser fuerte. Primero, empecemos con lo primero. ¿Qué implica ser una mujer fuerte? Ser una mujer emocionalmente fuerte es un término que se refiere a la capacidad de las mujeres para enfrentar y superar los desafíos emocionales de la vida. Esto incluye la capacidad de manejar la adversidad, mantener el equilibrio emocional y ser resiliente en situaciones difíciles. Según los expertos en psicología, una mujer emocionalmente fuerte es aquella que tiene una autoestima saludable, sabe establecer límites, se comunica de manera efectiva y tiene un alto grado de autoconciencia. Esta mujer tiene una visión clara de sus valores, metas y deseos, y actúa en consecuencia, sin dejar que las opiniones de los demás influyan en su camino. Walter Rizzo, psicólogo y escritor, Destaca que la mujer emocionalmente fuerte es aquella que tiene un alto nivel de autoestima y confianza en sí misma, lo que le permite establecer límites saludables en sus relaciones y tomar decisiones que le beneficien a ella misma y a su bienestar emocional. Por su parte, Erich Fram psicoanalista y filósofo, señala que la mujer emocionalmente fuerte es aquella que es capaz de amar de manera madura y desinteresada sin depender de los demás para su felicidad y bienestar emocional. Para el psicoanalista Sigmund Freud, la mujer emocionalmente fuerte es aquella que ha superado la etapa de la dependencia infantil y ha desarrollado un ego fuerte y autónomo. De esta manera, es capaz de afrontar los desafíos de la vida de manera madura y consciente. Por su parte, Viktor Frankel, psiquiatra y escritor, destaca la importancia de encontrar un sentido a la vida para ser emocionalmente fuerte. Para Frankel, una mujer que tiene un propósito claro en la vida, es capaz de enfrentar la adversidad con fortaleza y resiliencia. Finalmente, Carl Rogers, psicólogo y fundador de la terapia centrada en el cliente, destaca la importancia de la autoconciencia y la autenticidad para ser emocionalmente fuerte. Una mujer que se conoce a sí misma y es auténtica en su manera de ser y actuar, es capaz de enfrentar los desafíos de la vida con mayor claridad y equilibrio emocional. Basado en lo que dice Carl Rogers, la autoconciencia es una de las bases en las cuales una mujer, es consciente de sus capacidades y celebra esas capacidades, reconociendo el valor que ella tiene. ¿Quieres profundizar más en este concepto de Carl Rogers y ver de qué manera este mecanismo puede hacer de ti una mujer altamente resistente y fuerte ante el dolor y la tragedia? ¡Excelente! Profundicemos. La autoconciencia es un concepto central en la teoría de Carl Rogers y en la psicología humanista en general. La autoconciencia se refiere a la capacidad de una persona para comprender y aceptar sus propias emociones, pensamientos y comportamientos, así como su impacto en los demás. En la teoría de Karl Rogers, la autoconciencia es vista como un ingrediente esencial en el proceso de crecimiento y cambio personal. La persona que tiene una alta autoconciencia es capaz de reconocer sus sentimientos y emociones y puede expresarlos de manera abierta y auténtica. Además, la autoconciencia permite a la persona entender cómo sus pensamientos y comportamientos pueden afectar a los demás, lo que puede facilitar una mejor comunicación y relaciones interpersonales más satisfactorias. En el enfoque de Rogers, la autoconciencia es vista como un proceso continuo que implica explorar y examinar constantemente nuestras propias experiencias internas. Este proceso requiere que la persona se tome el tiempo para reflexionar sobre sus experiencias, emociones y pensamientos y estar dispuesta a aceptar y confrontar aquellas partes de sí misma que son difíciles de enfrentar. La autoconciencia también implica la capacidad de reconocer y aceptar nuestras limitaciones y debilidades, así como nuestras fortalezas y habilidades. Esta aceptación de uno mismo puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés y promover un mayor bienestar emocional. Entendiendo este concepto, ahora es necesario saber de qué manera cultivarlo. Naturalmente, este es un proceso de la mariposa. Estando en tu condición de larva, es imposible que puedas vislumbrar que eres una criatura hermosa. Las circunstancias que ahora te han pasado te han llevado a considerarte algo malo, feo o carente de belleza o respeto. Pero con la autoconciencia y un enfoque claro, es más sencillo poder desarrollar y despertar en ti esa capacidad de ser consciente de tus emociones y con ello, ir hacia el punto de que cada cosa que te pasa en esta vida no te afecta tanto, al punto de quebrarte, antes bien, tu buena gestión emocional te lleva a aprender que puedes afrontarlo. Así, profundicemos. Hay varias cosas que una mujer puede hacer para trabajar en su autoconciencia y aumentar su comprensión y aceptación de sí misma. Aquí te presento algunas sugerencias. Practicar la reflexión, tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestras experiencias y emociones es una forma efectiva de aumentar la autoconciencia. Esto puede implicar tomarse unos minutos al final del día para reflexionar sobre lo que hemos experimentado y cómo nos hemos sentido. Escribir un diario. Escribir en un diario puede ser una herramienta poderosa para aumentar la autoconciencia. Al escribir nuestros pensamientos y emociones, podemos explorarlos en mayor profundidad y comprender mejor cómo nos afectan. Buscar retroalimentación. Pedir retroalimentación a personas de confianza puede ayudarnos a comprender mejor cómo nos perciben los demás. Esta retroalimentación puede ser valiosa para identificar patrones de comportamiento o pensamiento que necesiten ser abordados. Practicar la atención plena. La atención plena es una práctica que nos ayuda a estar más presentes en el momento y a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Al practicar la atención plena, podemos aumentar nuestra autoconciencia y comprensión de nosotros mismos. Aquí ya entramos a un campo mucho más interesante, la autoconciencia puede equivaler a la capacidad que tiene un ser humano de conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, se dice en latín, te ipsum. Esta es una famosa frase que proviene de la antigua Grecia, pero que fue adoptada por la cultura romana y se hizo muy popular en la filosofía y la literatura de la época. La frase ha sido utilizada en la filosofía y la psicología como un llamado a la reflexión y el autoconocimiento como base para el crecimiento personal y el bienestar emocional. El conocimiento personal que tú desarrolles como mujer también va encaminado a un conocimiento propio que deriva en que seas una persona, literalmente, estoica. ¿Qué es esto de ser estoico? Déjame te lo cuento. Ser una mujer estoica significa seguir los principios y valores de la filosofía estoica. Esta filosofía antigua se centra en la idea de que el camino hacia la felicidad y la realización personal se encuentra en la aceptación de lo que está fuera de nuestro control y en la cultivación de la virtud y la sabiduría. Para una mujer estoica, esto significa que se esfuerza por ser tranquila, serena y objetiva en todas las circunstancias, incluso en aquellas que son difíciles o dolorosas. La mujer estoica es capaz de aceptar la adversidad y los desafíos de la vida con dignidad y fortaleza y siempre trata de encontrar la sabiduría y la virtud en cada situación. La mujer estoica también es consciente de que su bienestar emocional depende de su capacidad para controlar sus pensamientos y emociones y no de las circunstancias externas. Por lo tanto, la mujer estoica trabaja para desarrollar una mentalidad fuerte y disciplinada y para cultivar la autoconciencia y la autodisciplina. Ser una mujer estoica significa seguir los principios de la filosofía estoica, aceptar lo que está fuera de nuestro control, cultivar la virtud y la sabiduría y trabajar para desarrollar una mentalidad fuerte y disciplinada. La mujer estoica es capaz de enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y serenidad y siempre busca la sabiduría y la virtud en cada situación. Ahora, es claro que lograr este nivel de conciencia y capacidad de poder afrontar cada reto no es algo que solo se logra con adquirir un conocimiento rebuscado sobre uno mismo se necesita el apoyo de una fuerza que nos impulse, una fuerza que es Dios. Aquí nos encaminamos entonces a entender que es Dios quien nos anima a ser fuertes y por ende desarrollar esa capacidad estoica de afrontar la vida. Veamos algunos pasajes bíblicos. Un ejemplo, Santiago 1, 2-4, se lee, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a cabo su obra hasta el fin, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Además, la Biblia enseña la importancia de tener una actitud agradecida y de enfocarse en las cosas que realmente importan en la vida. En Filipenses 4.8 se lee, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Otro principio importante es la necesidad de controlar nuestros pensamientos y emociones. En 2 Corintios 10, 5, se lee, derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recordar que Dios es alguien que nos forja con las pruebas. Las pruebas nos hacen constantes y de ello podemos crecer. Por ejemplo, consideremos lo que dice esto otro. La Biblia habla sobre la bienaventuranza de aquel que soporta la prueba en varias ocasiones. Uno de los pasajes más conocidos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10 a 12, donde Jesús dice, «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que os precedieron. Otro pasaje se encuentra en Santiago 1.12, donde se lee, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Estos pasajes hablan sobre la bienaventuranza de aquellos que perseveran en la fe a pesar de la adversidad y las pruebas que puedan enfrentar. En lugar de desanimarse o renunciar, aquellos que perseveran son recompensados con la promesa de la vida eterna en el cielo y el gozo de la presencia de Dios. Así, somos virtuosos cuando afrontamos algo que nos hiere, cuando algo nos hace daño. La persistencia ante el dolor es lo que nos convierte y transforma en personas cada vez más persistentes y disciplinadas, y con ello, nos acercamos a la perfección misma. Somos como el barro en las manos del alfarero. La analogía del barro y el alfarero es una metáfora bíblica que describe la relación entre Dios y el ser humano. Según esta analogía, Dios es el alfarero y los seres humanos son el barro. Al igual que el alfarero da forma y moldea el barro para crear algo bello y útil, Dios moldea y transforma a las personas para que puedan cumplir su propósito y vivir una vida plena. Esta analogía también puede ser aplicada como un modo de aprender a superar las tragedias y las adversidades de la vida. Al igual que el alfarero puede hacer algo hermoso y útil con el barro, Dios puede transformar nuestras pruebas y tragedias en algo que nos haga crecer y nos ayude a convertirnos en mejores personas. Por ejemplo, después de pasar por una tragedia, podemos sentirnos rotos y desesperados. Pero si confiamos en Dios y le permitimos trabajar en nosotros, podemos salir de esa situación más fuertes y más sabios. Podemos aprender de nuestras experiencias y desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia los demás que están pasando por situaciones similares. En Isaías 64, 8, se lee, pero ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre. Somos el barro y Tú eres el alfarero todos somos obra tuya. Este versículo destaca la idea de que todos somos creación de Dios y que Él tiene el poder y la habilidad de transformarnos y moldearnos a su voluntad. Además, en Romanos 9, 20-21, se lee, ¿Quién eres tú para que le repliques a Dios? ¿Acaso puede el objeto moldeado decirle al que lo moldea, porque me hiciste así, no tiene el alfarero autoridad sobre el barro, para hacer de la misma masa un objeto para uso noble y otro para uso común. Este pasaje destaca la idea de que Dios tiene autoridad y control sobre nuestras vidas y que podemos confiar en que Él tiene un propósito para cada una de nuestras experiencias. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Si deseas, puedes pausar un poco el video y meditar sobre lo que has aprendido. Si sientes que aún te falta entender lo que aquí te he expuesto, por favor, regresa el video. Ahora, mientras estás aquí, intenta pensar en aquellas cosas que te están causando dolor. Una deuda, una enfermedad, la escasez, el repudio de un hijo. Todas esas cosas son meras pruebas, pruebas que probarán tu fe y tu dureza. Así, para terminar este video, quizás te vendría bien profundizar en esto.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 para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Romanos 8, 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 2 Corintios 1, 3 a 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Filipenses 4,6-7. Por no.